Hola cogollitos, pues nada, parece que este año nos vamos a perder otra de mis fiestas preferidas, San Canuto. Uff, me acuerdo lo bien que me lo pasé cuando fui a Fuerteventura a celebrarlo con los compas de Agmefuert, todo un clásico. O en Alicante, donde pese al frío, no dudaban en ocupar la plaza para reivindicar el patrón de los fumetas, o en el GEM busión de Barcelona, siempre abierto a las propuestas del activismo. marihuana ángel museo estrena nueva web Visítala la y descubre un sinfín de curiosidades sobre esta planta milenaria aquí está estat un histórico per todo el movimiento canábico. estén en pasos de llegando tot y que encara ens queda molt a para recorrer cuando desde el Estado español se intenta impulsar una ley de inseguridad ciudadana que pretende aniquilar el movimiento social, las manifestaciones y las plantaciones. No aceptaremos a esta ley, no a la ley mordaza. No! Somos aquí, pensem organitzat, cada día son más personas que defensan el derecho auto al autocultivo, el derecho a unas políticas de drogas justas y eficaces. Como ciudadanos y ciudadanas... Exigimos a, las, exigimos a las autoridades que despenalicen la tenencia de, en pequeñas cantidades, que concreten cuántas plantas se pueden cultivar y que entiendan que el problema ahí es porque els volen que sigui Caminé con pas paz bien firme para conseguir el que es nuestro. Y no en continuarem continuaremos endavant para dejar bien claro quiénes son el tres de las personas usuarias y quiénes políticas de drogas volem por todos los imputados y imputadas, que han volcut fer caer, que ya ja no hizo plantemos nuestros derechos, que no vos paramos. ¡Buenas marchas! ¡Libertad para María! La verdad que siempre he querido ir a la Universidad Complutense de Madrid, donde dicen que se instauró esta particular tradición de juntarse en una gran fumata blanca para honorar a San Canuto. Desde aquí os invitamos a que al menos el 19 de enero dediquéis un humo también a reivindicar la libertad del cannabis en compañía quien pueda o si no al menos de forma virtual. No os perdáis las últimas novedades de Delicious Seats, la golosa en su versión rápida y la Delicious Cookies. ¡Deliciosas! Y atentos. Porque ya está disponible para todo el mundo la nueva app para los más canábicos, with Expo Experience. ¿Te atreves a probarla? ya estamos dentro gente, buah esto pinta espectacular. Como veis yo tengo unos cuantos Wheat coins y es que llevo unos días viciando un poquito, pero lo primero que tendremos que hacer es registrarnos, ya sea como visitante o profesional. Una vez hecho esto podemos entrar al recinto. Vaya pasada, gente, mirad el stand de Sensi Seeds. ¡Hostias! Y ya ves, están Undergrow Televisión, Cáñamo Televisión. Vemos que se puede acceder a los vídeos y que disponemos de un quiz. ¡Vamos allá! Cáñamo Televisión es la televisión de, por supuesto, la revista Cáñamo. Siguiente: ¿Cuáles son los patrocinadores principales de Cáñamo Televisión? Sensi y Vayoviz, por supuesto. ¿Cuántas visualizaciones acumula su canal de YouTube? Pues por suerte y gracias a vosotros, más de 5 millones. Todas correctas y hemos ganado 20 bitcoins perfecto. La moneda que utilizaremos para comprar productos para nuestro cultivo virtual. Y ahora entremos en la sala de cultivo. Madre mía, vaya currada. Vemos que en el panel de cultivo disponemos de los productos que hemos adquirido. Yo ya tenía la partida empezada, con lo que ya tengo algunos productos acumulados que he ido comprando por la feria. Y con ellos podremos iniciar el juego de cultivo. Tendremos que ir esquivando las malditas plagas e ir recolectando los termómetros llenos para compensar los niveles de temperatura en nuestra sala. La verdad es que parece sencillo pero buah, ya hemos pinchado. A un toque con una plaga nos restan una vida y al siguiente, vaya tela tío, se acabó. En fin, hemos perdido la cosecha y ahora toca ir a comprar nuevas semillas. Y como no, vamos a Sensi Seeds. Clicamos en productos y elegimos la variedad que más nos guste. En este caso, como ya he probado la anterior, vamos a elegir esta de aquí. Y a ver si es como yo pienso. Si vamos a la parte de coleccionables, eso es como pensaba. Aparece la carta del nuevo producto que hemos adquirido. Esto está bastante guapo porque, conforme vayamos comprando en la feria, iremos rellenando este álbum. Y a modo de coleccionables, está bastante interesante. Seguramente más adelante nos den recompensas por completarlo. Seguimos por la feria y vamos a visitar el stand de Yoidi Ganja Zone. Vemos que tiene distintas opciones, entre las cuales podemos visitar vídeos de su canal, que por supuesto también nos van a dar witcoins. Y es que esto es una pasada. Mirad el stand de Grow Barato. Al entrar en cada stand dispondremos de sus productos, juegos y por supuesto enlace directo a su web. Además de que muchos stands contarán con descuentos. Vamos a salir a la zona audiovisual. Aquí tengo entendido que disponemos de un escenario interactivo en el que podemos ver vídeos de distintos artistas y temáticas diferentes, con los que por supuesto también obtendremos bitcoins. Y no nos podemos olvidar de la zona B2B, ya que si te has registrado como profesional podrás acceder a este foro cannábico virtual y estar en contacto con muchos profesionales del sector para debatir temas relacionados con el cannabis. Y la verdad no os voy a enseñar mucho más porque queremos que la descarguéis y lo veáis vosotros mismos. Así que ya sabéis, darle mucho amor porque esta aplicación puede llegar a ser la herramienta definitiva del sector cannábico. Y en futuras actualizaciones se irá completando muy mucho, incluyendo nuevos juegos, customización de tu personaje, artículos en la tienda exclusivos que podrás desbloquear con bitcoins, muchos más coleccionables, y entretenimiento canábico sin fin. Así que lo dicho, a partir de hoy se encontrará disponible para que la descarguéis. Y por supuesto os dejamos el enlace en la descripción de este vídeo.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 La semana que viene volveremos para contaros muchas más cosas y recordad, ya está publicado el último Marihuana News con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo, así que hasta la semana que viene y buenos humos.